Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fun Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar de lo que es una epitrocleitis o codo de golf. La epitrocleitis o codo de golf es una lesión muy vista en nuestro centro, menos vista que su hermano gemelo, la epicondilitis, pero aún así es una lesión muy tratada. Pues bien, ¿qué es una epitrocleitis? Es la inflamación del hueso que presta inserción a los músculos flexores de la muñeca. Este hueso al que estamos haciendo referencia se llama y está situado en la parte interna de nuestro codo y además pertenece al hueso húmero. Por lo tanto la epitrocleitis es la inflamación de la epitroclea y de los tendones que se originan en él. ¿Qué causas provoca la epitroclitis? Las causas de la epitroclitis, como todas las lesiones tendinosas, se deben a la acumulación de movimientos repetidos y producidos durante mucho tiempo en los mismos tendones como, por ejemplo, actividades deportivas como el golf, tenis o pádel. Aunque dan nombre a la lesión de golf, es muy frecuente en todos los deportes de raqueta. También en pacientes que trabajan muchas horas delante del ordenador, aunque también las personas que trabajan con sus manos también la pueden padecer. El aumento del uso de smartphones y tabletas han beneficiado el aumento de los casos. Existen otros factores que también influyen en la aparición de esta lesión, como por ejemplo una mala alimentación, toma de medicamentos, alcohol o tabaco. ¿Qué síntomas tiene la epitroclitis? El síntoma más característico de la epitroclitis es el dolor que se va a localizar en la parte interna del codo o bien en la punta interna de nuestro codo. Si al golpear este hueso produce dolor podríamos estar ante una epitroclitis. Otra característica del dolor de la epitroclitis es cuando hacemos una flexión palmar forzada de nuestra muñeca, momento en el cual estamos forzando los tendones flexores. Otros síntomas que nos hacen pensar que estamos ante una pitrocleitis es la dificultad para coger una botella de agua gruesa o cuando cogemos una raqueta con una puñadura ancha o bien cuando se presenta dificultad a la hora de practicar cualquier deporte que lleve eh, raqueta. ¿El diagnóstico cómo lo podemos realizar? El diagnóstico lo podemos realizar a través de una ecografía o una resonancia magnética. En los casos más avanzados de pitrocleitis puede existir una calcificación la cual podremos observarla fácilmente en una radiografía convencional. ¿Qué tratamiento se puede seguir para la epitroclitis? El tratamiento de una epitroclitis como cualquier inflamación va a estar basado primero en la toma de medicamentos antiinflamatorios que siempre deben estar prescritos por el médico. Estos medicamentos harán que baje la inflamación y el dolor inicial. Junto con el tratamiento médico tendremos que hacer un tratamiento de fisioterapia que va a consistir en realizar por un lado electroterapia como campos magnéticos, onda corta, ultrasonido y láser. Ese tratamiento va a reducir aún más la inflamación y además va a favorecer la cicatrización de la lesión. Por otro lado podemos realizar masaje y técnicas de relajación muscular para quitar la tensión de los músculos que se insertan en la epitróclea. Y por otro lado los estiramientos de los músculos flexores de la muñeca. Los ejercicios de tonificación serán muy importantes para empezar poco a poco con la actividad diaria y deportiva. Eh, como cualquier otra lesión deportiva, podemos prevenir su aparición. Esta previsión debe estar basada en los siguientes consejos. Un buen calentamiento previo a la práctica deportiva. Otro consejo a seguir es in intentar no realizar la misma actividad física dos días seguidos. Es importante finalizar nuestra actividad deportiva con un buen estiramiento de la musculatura. En ocasiones, y si lo ves necesario, se puede utilizar coderas. Estas coderas van a proporcionar calor y además van a aportar estabilidad a los tendones flexores para no ser tan fortalecidos.